Y en el episodio anterior pudieron ver cómo disfrutamos nuestras scooters de la compañía GoTracks Gracias a la compañía GoTracks por habernos enviado ese scooter La hemos disfrutado muchísimo, así que les voy a dejar el link aquí abajo para que estén rápidos si la quieren comprar También pudimos ver en otro video un poquitico más atrás este, el camping que hicimos Hicimos kayak, este, montamos bicicleta, vimos muchísimas aves Así que vayan a ver el video, lo vamos a dejar por aquí arriba una, una etiqueta y se lo disfruten súper chévere pero en el episodio de hoy continuamos comenzando nuestra segunda temporada Y ahora con la camperización de nuestro Jeep Wrangler 2022 Que por fin, por fin lo tenemos Y entonces estamos agregándole muchas cositas que las vamos a necesitar para nuestros próximos viajes, pero bueno, una de las cosas que estamos colocando el día de hoy, una mesa en la puerta, muy práctica porque allí vamos a colocar muchas cositas que nos van a servir, que se las vamos a contar el día de hoy, así que quédate hasta el final porque es posible que te lleves una gran sorpresa. saliendo de camping o estamos trabajando en algún lado necesitamos donde colocar ya sea eh, vas a cocinar o vas a colocar tu computadora y ya se sabe que en este mundo 4x4 hay esencialmente que colocar algo aquí y vamos a colocar una mesa una tabla plegable para muchas funciones comenzamos a ver cómo es que se hace Bueno, lo primero que hay que ver cuál es el modelo de Jeep que tú tienes Y en esta versión, si trae esto liso o trae este modelo aquí sobresaliente Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice el, el manual Porque ya no me voy a estar equivocando todo el tiempo entonces lo primero que hay que hacer es quitar esta parte hay unas piezas plásticas que uno puede utilizar aquí se las estoy mostrando en cámara no las he comprado aún pero bueno cualquier otra cosa plástica yo me conseguí esta palética que tenía en la casa para cosas de construcción lo importante es que sea plástico para que no rayemos entonces lo que podemos hacer es que la introducimos por acá hacemos una palanca y miren cómo se levanta lo puedo hacer de este lado para que usted lo pueda ver en cámara lo metemos un poquito y miren cómo ya sale ya ah, Súper fácil, qué chévere entonces lo que hacemos es que quitamos esta pieza bueno, que no se les caiga ya tenemos ya un sitio donde atornillar esa base que vamos a poner, entonces veamos cuál es el siguiente paso entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacerle tres orificios aquí vamos a dejarlo aquí aquí y otro acá que vienen siendo estos que necesitamos acá para mí eso me hace como que es difícil pero vamos a ver esperemos que no quede chueco <ríe> ustedes ya saben ustedes me siguen a mí para que no cometan los errores mío ¿okay? Y ustedes lo mejoran <ríe> y me dejan los comentarios aquí abajo para ver si funcionó hacemos una marca puedes utilizar un sharpie puedes utilizar lo que tú quieras yo tengo esto que es como no sé, un grinder. es como un taladrito no sé si pueden ver la punta es a, a pila, sirve para poder hacerle grabados a metal, madera y bueno pues nada, no tenía dónde marcar entonces lo estoy utilizando acá ¿eh? hacemos la marquita acá y bueno y aquí ya estaba hecha ya la marquita es para saber que ahí es donde vamos a ir a buscar los huecos para hacer la adaptación es ¿Eh? fácil, mmm, recomendado, Le dejaré aquí abajo en la caja de descripción el link de, de este tallador vamos a decir para que ustedes personalicen sus cosas, Verá que es súper chévere un, como una mini moto. <risa> bueno, pero ya, ya, ya que me emociono de tanto ver moto y vamos a lo que unimos entonces. <risa> Cerramos. Full carga y comencemos a abrir los agujeros bueno, vamos a colocar esta parte la, la utilizamos los clics un poquito para poder medir bien entonces, ¿por qué? porque tenemos que hacer unos huecos aquí donde se va a agarrar la base okay. volvamos a colocar ya esta pieza y la ponemos por completo vamos por aquí esta pieza que ya viene ya aquí de fábrica ya, por es cierto esta pieza que va aquí se, col se coloca y listo estos dos, no se necesita el del medio, ¿por qué? porque es que la base que tenemos que colocar aquí que es esta, viene con esta perforación aquí solamente y no va en el medio como el otro modelo si no sale de este lado Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a atornillar La colocamos de una vez Bueno, entonces vamos a utilizar Los tornillos que ya vienen Los largos Para la base Los pequeños Van en los laterales así bueno, entonces ya metimos la extensión tenemos el tornillo y entonces ahora vamos a apretar entonces aquí hacemos lo mismo metemos el otro que coincida bien con el tornillo no olviden la extensión y apretamos también aquí bueno la próxima etapa es colocar la tabla, la, la otra pieza y ir a buscar el hueco por acá entonces, bueno, yo porque tengo la cámara de este lado, no veo pero bueno, ustedes sí van a poder ver más arriba Andrés, más abajo <risa> ahí está le colocamos la tuerca la tenemos aquí creo que ya podemos subir ¿verdad? que es más práctico y apretamos acá y listo ya hemos puesto el otro por supuesto que le hemos pegado ya algunas calcomanías algunos son ya parte del equipo de los latinos esta parte de aquí arriba se abre de esta manera y bueno, con las liguitas, con unos alambres que vienen acá y vamos a ver que están por aquí. Bueno, aquí están. Entonces, lo que hacemos es que lo entramos en estos orificios que están acá. Listo, aquí ya tenemos entonces ya una mesa que nos sirve para la computadora, para la, cuando vayamos a colocar el barbecue aquí y super chévere porque tiene para colocar los vasos y lo bueno es que trae estos orificios que están acá para el aislante del calor si colocamos el barbecue aquí hay otro modelo que sale una extensión con una tablita acá pero pues nada, nos gustó más bien este porque era más barato pues nada, espero que les haya servido este video así súper fácil, chévere así que véanlo aquí en la caja de descripción y hasta un próximo video a todos por estar conectados, el concurso, parte importante, lo que tienes que hacer es agarrar cualquiera de nuestros videos de Alo Latino en la parte de abajo, compartirlo directamente desde YouTube y ya ahí estás participando para ganarte una de nuestras 5 cartas regalo de Amazon, así que son 100 dólares facilito que te puedes ganar para comprar lo que tú quieras en Amazon, así que... Vale, comparte, suscríbete a nuestro canal y simplemente ya estás participando Esperamos llegar muy pronto a 10.000 suscriptores para poder lanzar este concurso Y que todas las personas puedan participar Así que muchísimas gracias, soy Andrés Moreno, nos vemos la próxima semana al Latino!